Ya hemos terminado, ya hemos terminado la, el trabajo, ya hemos vibrado todos los árboles. Ahora mismo lo que queda es limpiar un poquito y después buscar otro trabajo. Para que veis señores. Que eso es lo que hacemos en España. Después, cuando la gente dice que los inmigrantes no pueden estar en España, ¿por qué? Porque no tienen documento, ¿por qué? Porque no tienen bachillerato. ¿Por qué? Porque no tienen título. Eso no hace falta tener título, señores. Esa solo hace falta tener el coraje de hacerlo. Que los inmigrantes son humanos y trabajadores, señor Vox. Y yo creo que usted debe respetar a los inmigrantes. Porque eso son es lo que hacen los inmigrantes, que no necesitamos título para hacerlo. Vibrar todo el campo, mira cómo está el campo, todo vibrado, mira cómo está, le hemos vibrado todo. Ahora mismo ya hemos terminado y vamos a hacer otro trabajo. Que no, no hace falta tener título para tener eso. Que no necesitamos título, señor Fox, no necesitamos título, lo que necesitamos es el coraje. Aquí no derramamos sangre, no derramamos sangre, derramamos lágrima y sudor, señor Vox, lágrima y sudor. Y lo que comemos, le ganamos aquí, para que vea usted y déjalo a los migrantes en paz, que los migrantes lo que quieren es trabajar y buscar la vida. Viva España, viva la migración. Bácalo.